Después de haber pasado por el proceso, por el diagnóstico, la elaboración del diagnóstico y la construcción del plan, eh, a mí realmente me apetecía contar a la sociedad eh, todo lo que lo que se hace en McDonald's por, por, la, por la igualdad, la diversidad y la inclusión. Veréis que el plan, eh, el plan la ley habla perdón, de, del plan de igualdad de género. Nosotros siempre le, le hemos, eh, hemos ido, he ido más allá dentro de esta construcción y, y siempre hablamos de, de la inclusión en, en general, de la diversidad. Entonces, eh, qué mejor que, que hacerlo de la mano de, de, de, una, de una empresa como vosotros, en el que ya no es McDonald's dice que está haciendo, McDonald's eh, sale empresa, en prensa porque tiene un plan de esta manera o porque ha puesto un proyecto eh, tal proyecto en marcha, sino que quien lo está certificando es, es AENOR.